El 2020 ha sido uno de los años más extraños de la historia moderna registrada y hemos sido testigos de sucesos muy pero muy extraños. Acompáñame a ver la actualización del video pasado donde hablábamos de la anomalía de Guanajuato. Así que vamos al grano. Como puedes ver le di seguimiento a la anomalía que sucedió en Guanajuato el día 1 de septiembre y el día 2 en Corea. ¿Recuerdas este objeto? claramente no era el mismo de Guanajuato, pues ese objeto apareció nuevamente en Sudamérica el día 19 de septiembre y específicamente apareció en Brasil sobre Porto Alegre, aunque es muy similar yo me atrevería a decir que es un objeto totalmente diferente, ya que no tiene ningún diseño dentro del círculo más que un borde grueso uniforme, mucho más parecido al que apareció sobre las dos Coreas el día 2 de septiembre. Aunque cabe recalcar que ambos tenían cierto movimiento giratorio sobre su propio eje. ¿Lo notas? Ok. Intenta ver un poco más a detalle, puedes ver esa área naranja y roja en el centro, pues eso es una nube y como lo puedes notar se encuentra bajo el objeto, seguro lo notarás más cuando este objeto desaparezca, yo literalmente me he quedado sin palabras. Bueno, ahora retrocedamos un poco más en el tiempo, específicamente el día 9 de septiembre. Aquí aparecieron tres objetos diferentes en un lapso de tres horas, poco más, poco menos. Ahí, como puedes ver, este es un círculo enorme. Y este sí es muy similar al de Guanajuato, incluso con los mismos niveles de decibelios y esto lo puedes notar a través de los colores, los colores rojizos oscilan entre los 45 y 50 decibelios y los verdes entre 25 y 30, además como puedes ver este objeto estaba acompañado de un rectángulo bastante perfecto justo al lado izquierdo y al parecer tenía otro rectángulo en su parte interior perfectamente delineado, ¿lo alcanzas a ver? Esta figura aparece unos pocos minutos y luego desaparece, pero la figura más grande parece desvanecerse por momentos hasta que finalmente desaparece de forma abrupta, para que luego aparezca una nueva anomalía totalmente rectangular, y esta sin duda se me hace muy conocida, y me atrevería a decir que es la misma que vimos en Bengaluru en el video pasado, y qué decir de la locación. Me atrevería a asegurarte que es exactamente la misma. La única diferencia es que en la ocasión anterior solo aparecía este rectángulo. Bueno, ahora vamos al día 10 de septiembre del 2020. Esta anomalía para mí es la más creepy. Es justo la que estás viendo ahora en pantalla. Con números y letras. 085032Z. Parecieran coordenadas, aunque estuve investigando un poco, pero no encontré nada. Lo que sí puede tener un poco de sentido es lo que aparece abajo. Pareciera ser una fecha, 10 del 11 del 2020. Es decir, 10 de noviembre del 2020, o bien 11 de octubre del 2020. Ahora, ¿por qué tendrá esa fecha en específico? Yo me pregunto si es una falla de radar, debería de tener la fecha del día, no la fecha de meses a futuro, ¿no lo crees? Ahora bien, en esa barra de colores justo a un costado puedes ver una serie de puntos. Eso claramente podría ser un mensaje, y algunos dicen que podría estar escrito en clave morse. Pero yo me inclino más a que está escrito en braille, tanto en la parte superior como a la par de la barra. Si conoces a alguien que pueda descifrarlo, por favor envíale este video o tómale un screenshot y quizá podamos resolver este inquietante misterio juntos. Hay muchos diciendo que estas formas pueden ser fallas de radar, pero yo te pregunto, ¿puede haber una falla que dure días enteros? Pues este 17 de septiembre hasta el día 21 apareció una anomalía cerca de India específicamente en Mumbai. Lleva inmóvil días completos, desde el mediodía del 17 hasta la noche del 21 de septiembre, desapareciendo por breves minutos, pero esta anomalía en forma de L invertida no pierde forma ni posición. y por si fuera poco aparece otro objeto redondo descomunal. Bastante parecido al de Guanajuato y Porto Alegre, pero este pareciera tener un diseño un tanto diferente. y mientras esto sucedía vuelve a aparecer en México el mismo objeto que apareció el 1 de septiembre en Guanajuato, solo que esta vez un poco más arriba, sobre los cielos de Querétaro, ah y si pensabas que este objeto era el mismo de Mumbai, déjame decirte que no hay comparación, como puedes ver ni en diseño ni en tamaño son comparables, ya que el de Mumbai es por lo menos 10 veces más grande al que apareció en Querétaro. Estas imágenes que estás viendo las grabé el día 20 de septiembre. Exactamente 20 días después de la anomalía en Guanajuato. Como puedes verlo en el mapa... Minimizado, se puede comparar claramente las dimensiones del objeto de Mumbai y el de Querétaro. Ahora queda la pregunta en el aire. ¿Todo esto realmente es una falla de radar? Y si es una falla, ¿por qué no la han corregido? ¿O será una serie de objetos no identificados que están sobrevolando nuestros cielos? Porque te recuerdo que solo son visibles en el espectro de radar. Claramente hay muchas preguntas y ojalá pronto hayan respuestas.